Hola, buenas, soy Romeo. Eh, hoy vamos a asistir a la fiesta de presentación de la marca de camisetas de Satori y quería explicarlo un poquito para que no se viera como una simple marca de camisetas. Eh, Satori, no vamos a engañar a nadie, surge de la necesidad de ser independientes económicamente, pero nosotros queríamos que nuestra marca fuera un poquito más allá y que, eh, ya que todas las acciones tienen consecuencias, queríamos que las acciones que vinieran de Satori las tuvieran positivas y dejar un mundo un poquito mejor del que, el que nos encontramos entonces eh, yo sobre todo tengo una máxima y es que un, un hombre, una persona, es lo que hace y no lo que dice entonces qué mejor manera que practicar con el ejemplo por eso hicimos esta línea de camisetas con frases que hicieron a la gente reflexionar un poquito no pasar por la vida sino pensar un poquito en las cosas que se hacen y por qué se hacen y, empezar ese proceso ¿no? de, de dudar y bueno por eso nosotros estamos orientando las acciones de la marca a eso ¿no? a mejorar un poquito un poquitín el mundo en el que vivimos entonces eh, cómo, pues nosotros por ejemplo de nuestro beneficio eh, donamos dinero a las ONGs ahora mismo de cada, cada camiseta eh, estamos donando dos euros a la ONG que el comprador quiera y luego también, por ejemplo, el dinero que, se, que invertiríamos en, en publicidad, pues en vez de gastarlo en soportes publicitarios, lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es eh, patrocinar eventos que entendemos que hacen de este mundo un poquito mejor. ya Pueden ser eventos para ayudar a eh, no sé, gente desfavorecida o pueden ser eventos de crecimiento personal o pueden ser de cualquier cosa que entendamos que no solo casa con nuestros principios, sino que también aporta algo ¿no? luego también eh, la idea es eh, ya un poquito, con un poquito más de tiempo crear talleres y crear eh, eventos para un poquito ayudar también a concienciar a la gente para que pues eso, no decirles cómo tienen que vivir, sino el decirles qué opciones hay que no se centren solo en la actual porque Entendemos que, como, como he dicho antes, mmm, no se reflexiona muchas veces y por una cosa o por otra muchas veces terminamos viviendo la vida de otra persona. Entonces nosotros queremos, mmm, sobre todo, transmitir eso. Y para transmitir eso ahora mismo hemos pensado en, en este producto de las camisetas con, con frases. Pero yo creo que eso es el principio de una larga lista de productos que espero que la gente los entienda bien y los capte bien y que podamos cumplir el objetivo ¿no? que es no solo vivir decentemente sino dejar un mundo un poquito mejor que el que, que, el que nos encontramos así que pues nada, espero que disfrutéis mucho de la fiesta tanto como vamos a hacerlo nosotros y que nos veamos pronto por cierto, podéis seguirnos en todas las acciones que hacemos y toda la filosofía en el blog eh, satori.es barra blog o también podéis entrar en satori.org, aparte de nuestra página web de Facebook de, de Satori. Un abrazo.